En el vídeo anterior hemos aprendido a obtener el canvas y de él obtener el contexto, que va a ser el elemento principal a partir del cual podremos dibujar. Así que ahora ya podemos dedicar este vídeo a dibujar. Y vamos a empezar dibujando rectángulos. La primera función para dibujar, lo conocimos en el vídeo anterior, y es FillRect, que nos va a permitir dibujar un rectángulo relleno del color que esté definido como color de relleno para ese estado indicamos las coordenadas iniciales y el ancho y alto, grabamos, ya que aparece ya nuestro rectángulo, en este caso, de color negro. El color de relleno es el negro, ya que, como podemos imaginar, el color por defecto definido en el sistema para el relleno de los elementos es el color negro. Además de esta función, podemos definir rectángulos vacíos, o lo que es lo mismo, zonas del dibujo que van a ser limpiadas con un rectángulo. Para ello, la función que utilizaremos será clear rect, Por ejemplo, desde 45 a 45 y con un ancho y alto de 60. Grabamos, recargo la página y aquí podemos ver que el rectángulo previo, el rectángulo negro que teníamos, se ha vaciado al dibujar un rectángulo que ha borrado parte de su interior. Todavía queda un tipo de rectángulo que es el rectángulo en sí, que sería aquel rectángulo que no está relleno de un color, es decir, que es el rectángulo vacío, que es el rectángulo web En este caso, la función a utilizar es el stroke rect. Que vamos a poner las coordenadas 50-50 y con un ancho de 50-50. Grabamos y vemos que en el interior de la zona borrada aparece un rectángulo que en este caso no está relleno, está vacío. Ante este último rectángulo, posiblemente la primera duda sería si puedo aumentar el grosor de esa línea, de esa línea que define el rectángulo. Y por supuesto se puede hacer, simplemente es indicando como, como valor de una variable del contexto, que en este caso es el ancho de la línea, un valor, por ejemplo, vamos a ponerle 4 píxeles. Grabamos y eh, vemos que efectivamente el grosor de la línea ha pasado de 1, que es el valor por defecto, a este caso 4. Bueno, pues hemos empezado dibujando rectángulos, pero, por supuesto, podemos dibujar líneas. Lo que ocurre es que estas líneas se suelen englobar en lo que se denominan caminos o trazos. Un trazo no es ni más ni menos que una secuencia de elementos de dibujo que pueden ser líneas, podrían ser arcos, curvas de Bezier, en fin, diferentes tipos de dibujo, de manera que el dibujo de cada uno de ellos no se realiza de manera independiente, sino que se realiza de bloque. Es decir, una vez hemos definido todo el path, lo cerramos y sea en ese momento cuando el canvas realizará el dibujo. Esto es importante porque va a afectar a la pila de estados, de tal manera que si modificamos el valor de una variable de estado, este valor va a afectar a todos los elementos que estén dentro de ese trazo, independientemente de si están por arriba o por abajo de la definición de la variable. Ahora lo veremos con un ejemplo. Vamos a abrir un path y vamos a posicionarnos en un punto determinado de la pantalla con la función moveTo. Por ejemplo, vamos a irnos a 200,50. Y a partir de ese punto vamos a dibujar una línea. Utilizamos la función line lineTo y vamos a hacer que vaya hasta la coordenada 250,75. Es decir, hemos dibujado ya una línea que irá de la 250 a la 250,75. A partir de ese punto vamos a dibujar otra línea más. en este caso vaya de la 250 hasta la coordenada 25 en i. Bien, aunque ahora grabásemos, que es lo que voy a hacer, y recargásemos la página, vemos que no se ha dibujado nada. Esto es así porque cada una de las líneas que hemos dibujado están incluidas dentro de un path de manera que el proceso de dibujado se realizará de golpe cuando cerremos el path Y para cerrarlo tenemos dos opciones. La primera es utilizar un stroke. Con esta función simplemente lo que hacemos es cerrar el trazo y dibujar lo que realmente hemos hecho que dibuje. En este caso son dos líneas a partir del punto 200,50. De hecho, si grabo, vemos que a la derecha aparecen dibujadas esas dos líneas en forma de V. Pero este método permite también utilizar una función nueva, que es la función close. Con esa función lo que vamos a conseguir es dibujar una línea que cierre nuestro trazo. Es decir, una línea que vaya desde el punto inicial hasta el punto final. En este caso, desde el punto 200,50 hasta el punto 250,25. Vamos a guardar y aquí lo vemos. Nuestra V se ha convertido en un triángulo. Por supuesto, llegados a este punto, puedo definir, puedo modificar variables del contexto varias que en este caso van a ir referidas al stroke, van a ir referidas al dibujo por trazos. Por ejemplo, podría venirme aquí y decirle que el estilo de las líneas por trazos vaya a ser un rojo. O incluso puedo indicarle que las líneas acaben. Conformar donde hadas. Que para ver mejor lo que haremos será no cerrar el path, no cerrar el trazo. Y hacer que el grosor de la línea pase de ser 4, que hemos definido arriba, a ser por ejemplo 10. Y aquí podemos ver con mayor claridad que la línea acaba de marear redondeada tanto aquí como aquí. Obviamente, en el primer estado, la línea sigue siendo de tamaño 4, de grosor 4, y aquí pasa a ser tamaño 10. Bien, pues la segunda forma de cerrar el, el path es no con la función stroke, sino con la función fill. Que lo que va a hacer va a ser una combinación del close path y del stroke, solo que además va a rellenar el contenido de la figura. Si grabamos, aquí lo tenemos. ¿Por qué pasa a ser negro? Bueno, pues porque el color de relleno sigue siendo el negro. No hemos hecho ninguna modificación del color de relleno. Lo que hemos modificado es el color de los trazos, no de las figuras que tienen que estar rellenas. Si le indicara que el color de las figuras rellenas es igual, por ejemplo, a F045. 0,2, vemos que el color del triángulo sí que se convierte en un color anaranjado, sin embargo, el color del rectángulo, el color de relleno del rectángulo, sigue siendo negro, ya que hemos definido el estilo a partir de aquí. Es decir, va a afectar a partir de este trazo que tenemos aquí dibujado. Bueno, pues obviamente, además de líneas, podemos dibujar también circunferencias, o mejor dicho, podemos dibujar arcos. Arcos que si tienen una longitud de 360 grados se convertirán en una circunferencia o, en caso de estar rellenos, en un círculo. Vamos, por ejemplo, a intentar dibujar un reloj. Abrimos el path y dibujamos un arco. La función en este caso es la función arc. Función que va a tener seis parámetros. Los dos primeros son el origen. Vamos a poner 250,250. 250. El siguiente es el radio, por ejemplo, 50 píxeles. Y a continuación vienen dos parámetros que indican el punto inicial y el punto final. Obviamente, al tratarse de una circunferencia, esos puntos iniciales y finales vienen referidos en ángulos. Y en este caso, como es una circunferencia, empezará desde el ángulo 0 y acabará en el ángulo 360. Eso sí, la función lo que requiere son valores angulares en radianes, no en grados hexagesimales, de manera que en este caso son 360 grados, que en radianes van a ser 2pi. Utilizo la constante pi, que multiplicaré por 2. El último parámetro, que ahora mismo nos da un poco igual, hace referencia al sentido de dibujo. Sentido de dibujo que puede ser en sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario a las agujas del reloj. En el caso de que el valor sea true, indica que el dibujo ha de realizarse en sentido antihorario y si es false, en sentido horario. En este caso nos da igual, ya que es la circunferencia completa, así que ponemos true o false. En este caso he elegido true. Para ir viendo cómo queda el dibujo, voy a cerrar con un stroke. Grabo. Y ahí tenemos nuestra circunferencia, que va a ser la forma general del reloj. Voy a hacerla ir un poquito más fina, Y voy también a cambiar el color de la circunferencia. Por ejemplo, a 2020. /20. Bien, vamos a dibujar ahora cuatro rayitas que indiquen eh, las 12, las 3, las 6 y las 9. Así que dentro del trazo hago el context y me voy a mover. ¿A dónde? Bueno, pues sabiendo que el origen es en 250, 250, voy a quedarme en X, en 250, y voy a subir hacia arriba para dibujar la rayita que nos definirá las 12. El radio son 50, el grosor es 5, así que voy a dejar una separación entre el, el grosor, la línea que define la circunferencia, y la raya, pues me voy a ir, por ejemplo, al 208. Y una vez estoy ahí, voy a bajar dibujando la línea hasta, por ejemplo, el 218. De manera similar, voy a repetir el proceso, para las seis, para las tres, Y para las nueve. Grabamos. Y ahí tenemos ya las cuatro rayas, las cuatro marcas horarias dibujadas. El siguiente paso va a ser dibujar las manecillas. Manecillas que van a consistir en un circulito en el centro del reloj y tanto el minutero como el secundero. Evidentemente, ya que estoy, podría seguir en ese trazo, pero quiero que esas manecillas tengan un color diferente. Si yo viniera aquí y modificase el color, por ejemplo, a 5, si grabo, vemos que automáticamente, aunque he definido el color al final de todo, como el dibujo se realiza en bloque y dentro de ese bloque está definido el color, todo el trazo cambia el color definido en su interior. Es decir, en ese estado nos olvidamos del color definido aquí, ya que se va a sobreescribir con el color definido aquí dentro del trazo. Es decir, como quiero utilizar dos colores en el diseño de mi reloj, voy a tener que crearme dos trazos diferentes. Así que este me lo quito de aquí y voy a crear metro paz. Vamos a crear el círculo que tendrá el mismo origen, solo que su radio en vez de 50 vamos a hacerlo, por ejemplo, de 4. Lo demás se mantiene igual y vamos a incorporar aquí las dos manecillas. Vamos a hacer, por ejemplo, que el minutero esté, eh, por ejemplo, y 20 y que el secundero mejor dicho, las horas, que esté, por ejemplo, hacia las 11. Vamos a hacerla más corta. Vamos a convertirlo en despertador, introduciendo arriba una especie de sombrerito que haga las veces de, de campana. Me voy a crear otro path. Y voy a incorporarle un arco. Un arco que en este caso ya no va a ser una circunferencia, sino que va a ser un trozo de una circunferencia. Una circunferencia que su eje va a estar en coordenada X, 250, como el resto del reloj, pero que en coordenada Y va a estar un poquito más hacia arriba. Ya que obviamente la campana va a estar por encima del reloj. Vamos a ponerlo, por ejemplo, a 220. Vamos a seguir manteniendo el radio, 50, pero ahora tenemos que definir los ángulos de inicio y de fin de nuestro arco. Queremos que el arco haga algo como esto, como este, esta línea ficticia que estoy dibujando con el ratón. Así que debe comenzar más o menos por aquí y debe acabar más o menos por aquí, teniendo en cuenta que la circunferencia será algo así. Así pues, nuestro dibujo empezará por aquí y en sentido contrario a las agujas del reloj dibujará un trozo hasta aquí. Este ángulo más o menos de inicio pueden ser unos 30 grados, es decir, que este ángulo de aquí con relación a este eje de aquí sean 30 grados, así que nuestro ángulo inicial va a ser pi sextos, pero pi sextos en sentido negativo. Los ángulos se empiezan a contar desde aquí hacia aquí, en ese sentido, en sentido de las agujas del reloj, en este caso este ángulo de aquí va a ser menos pi sextos. Así que igual que antes hemos puesto, ponemos la constante pi, pero en este caso dividida por 6, y multiplicada o precedida por el signo menos. Ya tenemos el ángulo inicial, ¿cuál va a ser el ángulo final? Bueno, el ángulo final va a estar por aquí, y como queremos que sea simétrico, también van a haber 30 grados desde esta línea de aquí hasta el punto de final de nuestro arco. Teniendo en cuenta que este punto de aquí son 180 grados, o lo que es lo mismo pi, este punto de aquí será menos pi más pi sextos. Así que ponemos menos pi más pi Y sextos. Por último, hay que definir el sentido de dibujo, y en este caso es un valor que sí que es importante. Queremos dibujar en ese sentido, desde este punto hasta este punto, con lo cual es sentido antihorario. De manera que lo que queremos será poner un true. Ya hemos dibujado el arco. Vamos a cerrarlo. con un stroke. La vamos, y aquí tenemos nuestro arco. En el caso que en vez de true hubiera puesto false, vemos que lo que se hace es, se dibuja desde ese ángulo inicial a este ángulo final, pero no por arriba, sino por abajo. Es decir, no en sentido antihorario, sino en sentido horario. Voy a dejarlo como estaba, y únicamente nos faltaría ya cerrar la campana, cerrar el sombrero de manera que vaya una línea desde este punto hasta este punto. Eso ya sabemos cómo hacerlo, hemos aprendido a hacerlo al principio, simplemente lo que habrá que hacer es cerrar el pad. De esta manera tenemos mi reloj con su campana encima.